Un fisquito de matemáticas, novena temporada. Para los que no sabéis jugar, el ajedrez es un deporte realmente un, un juego muy sencillo. Se compone de un tablero de 64 casillas, 8x8, mitad blancas, mitad negras, es un poco como las damas. Uh, tiene cuatro tipos, cinco tipos de piezas, está el rey, que es el más importante, eh, cosas de la vida, la dama, al fin caballo torre y los peones, ¿vale? En realidad son. es bastante sencillo, cada uno tiene un tipo de movimiento que no puede cambiar. El objetivo, como sabéis, es atrapar al rey. Conseguir que eh, se juega de manera alternada, que en la, eh, cuando me toque mover a mí, yo no tenga ningún sitio al que pueda ir al rey sin ser capturado. O sea que es muy sencillo en principio. ¿vale? Pero en las ajedrez como en la vida, y ese paralelismo lo voy a intentar hacer también, nada es tan simple como parece. Una de las cosas que seguramente conoceréis, en las ajedrez se crea en la India hace mucho tiempo y entra en Europa a través de España. ¿vale? De hecho, la palabra alfil es de origen árabe y significa el elefante, y originariamente, eh, normalmente la pieza de ajedrez de la, de, de, que corresponde al alfil se suele representar como un elefante en muchos juegos. ¿vale? Mm. Cuenta la leyenda que un rey eh, que estaba muy aburrido le pidió a un sabio que le encontrara un juego que le resultara agradable, y ese juego fue el ajedrez. Como premio, eh, le dijo, pídeme lo que quieras Y el sabio le dijo, bueno, quiero un grano de trigo en la primera casilla, dos en la segunda, cuatro en la tercera. Al rey le pareció muy poco, le dijo, bueno, pues lleno, lleno el tablero con eso. Pero cuando los matemáticos reales calcularon el número, fíjense que es una progresión geométrica de razón 1, primer término es uno y el número de elementos es 64. El resultado de esa suma es este y cuando lo miren es un número muy grande. ¿Cómo de grande? Bueno, para que se hagan una idea, si tuviésemos un granero de 4 metros de alto y 10 de ancho, la longitud sería de 300 millones de kilómetros, que es varias veces la distancia de la Tierra al Sol. ¿Por qué? Por el poder de las progresiones geométricas. ¿De acuerdo? Otro número más grande, porque esto es bastante conocido, se utiliza para enseñar el, las progresiones geométricas, por ejemplo, en, eh, en bachillerato, es lo que se llama el número de partidas aéreas posibles. Eh, lo calculó un matemático hace mucho tiempo y si lo hacemos de esta manera, pues sale un número como este. Es mucho o es pocos. Se puede ver mejor si vemos el número de partidas eh, normales el número de partidas reales. Con 40 jugadas, 20 jugadas en cada bando y 30 jugadas en las 30 siguientes jugadas. Si lo hacemos, sale aproximadamente 10 elevado a 132. ¿Cuánto es eso? Pues somos 7.000 millones de humanos jugando al ajedrez todo el día, uno, entre, uno contra otro, una jugada por segundo. Tardaríamos 10 a 89 billones de años en jugar todas las partidas posibles. teniendo en cuenta que la edad del universo es 13.700 millones de años. Todavía nos queda bastante por jugar. ¿vale? Geometría. Sé que esto a le le va a gustar especialmente. La geometría es una rama de matemáticas que se ocupa de las propiedades de las figuras geométricas en el espacio. ¿vale? El ajedrez es un juego de líneas rectas por el movimiento de las figuras. Por tanto, es normal que tenga motivos geométricos. Esto lo voy a hacer muy rápido porque no me da tiempo. El siguiente lo pasaré si alguien tiene interés. Lo vemos después. Bueno, En esta posición, las blancas tienen dos peones a cambio de un alfil. Eso en general es una ventaja. Eh, lo normal es que las, las blancas perdieran la partida. Eh, y además tiene su reina amenazada. ¿vale? Para los que sabéis jugar, la solución para conseguir ganar es muy sencilla. Las blancas toman el alfil con la torre, ¿vale? Y se produce lo que se llama la clavada en cruz. La torre no puede comer a la torre que ha capturado, porque dejaría descubierto el rey. Y si captura la dama, la otra torre clavaría la dama. Si se llama la cruz de Malta y un motivo geométrico en cruz que permite ganar una pieza y con dos peones de, de ventaja se ganaría la partida. ¿vale? Hay muchos otros motivos geométricos, este es un poco más complicado, lo podemos ver si queréis al final. ¿vale? Eh, en el final de la partida se, se producen también motivos geométricos muy interesantes. Y hay uno de ellos que, nos, que se llama la rueda del cuadrado que nos evita tener que pensar. La rueda del cuadrado nos dice que si el rey puede entrar en la jugada siguiente en el cuadrado formado por la posición donde está el peón, eh, el número de casillas que le quedan para promocionar, y las casillas que tiene a su lado, entonces es capaz de capturarlo. Por ejemplo, en este caso, si le tocara jugar al rey blanco, sabe que entrando aquí capturaría el peón, no necesita calcular la serie de jugadas. Sin embargo, el rey negro no puede entrar en el cuadrado del peón blanco. Por, el, por tanto, en este caso, sabemos que las blancas ganarían si les toca jugar o no, independientemente, mientras que las, blancas, eh, mientras que las negras, si las blancas juegan, empatarían en la partida. Perdón, ver, en este caso ganarían porque capturarían el peón, mientras que si le tocara jugar al negro el peón avanzaría. La situación es un poco más complicada, eh, que combina la parte estática con la dinámica. Este es un problema muy antiguo de Reti, en el que el rey va avanzando por aquí y amenaza a la vez defender el peón y entrar en el cuadro. Y con esa doble amenaza consigue, en este caso, empatar una partida que en principio parece perdida. Vemos que es un elemento un poco eh, adicional, pero que usa también ese concepto de geometría del cuadrado del peón negro y del peón blanco. Vale. Otros motivos geométricos en el tablero. Esto es muy interesante, es lo que se llama el problema de las ocho damas. ¿Cómo colocar ocho damas en un tablero de manera que ninguna de ellas amenace a la otra? Puede parecer que es una tontería, ¿vale? sin embargo, el número, la forma de colocar las damas diverge con el número eh, de casillas que nosotros añadieramos y es un problema que se utiliza mucho en comunicaciones para determinar la posición óptima de las antenas, de manera que la señal no interfiera, pero cubra el máximo posible de territorio. vale O sea que son problemas de tipo práctico. Otro problema también que trabajó en su momento Euler es lo que se llama la ruta Hamiltoniana, o la ruta que tendría que ser un caballo en el que en 64 movimientos fuera capaz de... Recorrer todas las casillas del tablero sin pasar dos veces por la misma. ¿vale? Podría parecer que es un juego, pero esto se utiliza ahora mucho en teoría de grafos para, bueno, bueno, para lo que se llama eh, redes de transporte. Utilizar las redes logísticas de transporte para ver cómo con un solo eh, transporte puedo pasar por el mayor número posible de puntos en una misma ruta sin solapar. ¿vale? O sea que son problemas que desde el punto de vista eh, práctico ahora tienen importancia en la actualidad. ¿vale? La simetría. La simetría suele ser un rasgo de belleza eh, y se, bueno, es un rasgo característico de muchas formas geométricas que, a partir de un eje, se repite. ¿vale? Este es el ejemplo de la mariposa. En matemáticas, ayuda a la resolución de ecuaciones complejas, análisis de señales, de formas geométricas, etc. Y también está presente en el ajedrez. ¿Por qué? La, más, la forma más normal es la simetría estática. Fíjense que desde el comienzo, con respecto a la mitad del tablero, la posición de los. Uh, dos bandos asimétricas de manera que hay varias variantes de apertura que consisten en que el negro simplemente repita las jugadas del blanco, ¿vale? Y consigue unas posiciones que son relativamente buenas. En el final, también por ejemplo, para el que lo conozca, en esta posición depende de quién le toca mover. Si le toca mover al, al negro, ganan las blancas. Si le toca mover al blanco, es tabla. ¿Cómo ganarían las negras? Bueno, las blancas. Si el rey negro se mueve para acá, el rey blanco se mueve para acá y escolta al peón. Si el rey negro se mueve al otro lado, hacemos exactamente la variante simétrica. Nos movemos aquí y escoltamos el peón. Es decir, que respecto a la línea en la que está el peón, hay una simetría de variante. ¿vale? Hay una simetría también un poquito más compleja en este caso, de manera que si jugara al negro, las blancas podrían comerse el peón, si jugara al blanco sería tabla. Esas ideas simétricas lo que me ayudan es a no tener que pensar en variante. ¿vale? Un concepto más avanzado, la estadística. La estadística se utiliza mucho en ajedrez. De hecho, el ranking o los puntos que tiene un jugador. Se llama los puntos Elo, viene de un matemático americano que se llamaba el doctor Arpad Elo. Eso no lo voy a explicar con detalle porque es un poco más complejo, pero básicamente significa que si yo juego contra un jugador que tiene los mismos puntos, la probabilidad del 50%, o el valor esperado es que hagamos tablas. Si yo le gano, resulta que es que soy más fuerte que él y entonces se multiplica eh, una constante por mi puntuación y voy subiendo puntos y el otro bajando. Un poco parecido al ranking de la ATP para el que le guste el tenis, ¿Qué es lo que se hace? Pues hoy se utilizan unas bases de datos con un montón de partidas, creo que la última que está publicada del 2019 tiene 6 millones de partidas, ¿vale? Entonces se coge, por ejemplo, esta es una posición típica de una apertura que se llama la Minzo India, que me gusta jugar con Negra, ¿vale? En esta posición, en la base de datos, si sumamos, hay aproximadamente unas 300 partidas, ¿de acuerdo? De las cuales en 162 ocasiones las, las negras movieron aquí y consiguieron un 61,2%. No es bueno porque eso significa que en 40% de las partidas las blancas ganaron. Buscando alternativas, podemos intentar, que es mi jugada favorita, mover el alfil aquí, ¿vale? La intención es, es bueno, un poco más complicado, mover este peón aquí para presionar, etcétera, ¿vale? Es, vemos los jugadores que hemos jugado y fíjense que aunque no se juega tanto, tiene un porcentaje bastante bueno. De resultados. Entonces, utilizar la estadística, ven aquí por ejemplo los puntos de los jugadores y aquí las posibles eh, variantes que se tienen con sus resultados, me ayuda a tomar decisiones en posiciones complejas aprendiendo del pasado, que es un poco lo que nos hace la estadística, nos permite aprender a partir de patrones complejos, extraer, digamos las regularidades y poder usarlas para la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Bien, para terminar, voy a terminar con un poema que a mí me gusta mucho de Jorge Luis Borges, de escritor argentino fantástico que dedicó ese tiempo al ajedrez vale haciendo un paralelismo entre el ajedrez y la vida y termina así cuando los jugadores se hayan ido cuando el tiempo lo haya, los haya consumido ciertamente no habrá cesado el rito se refiere al juego ¿vale? decía que el ajedrez era un juego de blancas noches y de negros días en el que al final todos acabamos en la caja ¿vale? en el oriente se encendió esta guerra cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra como el otro como la vida el ajedrez es infinito ¿vale? infinito es, queramos o no, uno de los símbolos de las matemáticas. Y fíjense, el 8 es lo que mejor representa las or ¿vale? 8 casillas, 8 por 8. Si lo miramos un poquito, tenemos el infinito, ¿vale? Entonces el matrimonio simplemente uno está de pie y otro de costado. ¿De acuerdo? Gracias.